la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús se hizo realmente hombre como nosotros, tomando la naturaleza humana en las entrañas purísimas de la Virgen María la fiesta de hoy propiamente de Jesús y de la Madre. Cristo quiso nacer en el cuerpo y alma de la Santísima Virgen. Dios preparó la morada de su Hijo, Santa María, con la mayor dignidad creada, con todos los dones posibles y llenos de gracia. Cuando Nuestra Señora dio su consentimiento, el, el Verbo Divino asumió la naturaleza humana el alma racional y el cuerpo formado en el seno purísima de la Virgen, la naturaleza divina y la humana se unen en una misma persona, Jesucristo, verdadero Dios y desde entonces verdadero hombre, unigénito eterno del Padre. Y a partir de qué momento, como hombre, hijo verdadero de María, por eso la Virgen María es madre del Verbo Encarnado, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que ha unido así para siempre, sin confusión, la naturaleza humana. Podemos decir que la Virgen María es Madre de Dios. Solo en Cristo conocemos nuestro ser más profundo, aquello que más nos afecta, el sentido del olor y del trabajo, la alegría y la paz verdadera. Oh María bendita entre todas las mujeres por todos los siglos. Que el Señor los bendiga.